Señor presidente, la dirección de Radio Televisión Valenciana ha dado a entender que, en caso de que el TSJ dictamine la nulidad del ERE, recurrirá a la sentencia. Por eso le pregunto, señor Fabra, ¿piensa el Consejo acatar la sentencia sobre el ERE de Radio Televisión Valenciana y garantizar el mantenimiento de NOW y Radio NOW como medios públicos de comunicación? Como no podía ser de otra manera, señora Sanz, aquí son otros los que se declaran insumisos. Nosotros, la Administración, lo que tiene que hacer es cumplir siempre las sentencias judiciales. En vez de hacer un tratamiento problema a problema de los que han venido acumulando, la están arrasando. Ustedes son responsables de su mal, pero también son responsables de su destrucción. Una destrucción que se llama expediente de regulación de empleo y cuyo juicio se ha celebrado estos días aquí en valencia mostrando el pozo de corrupción y de arbitrariedades que había en la casa y los costes que ha llevado acarreados mire hemos hecho más eres en el sector público empresarial hemos hecho una reducción que hemos pasado de 80 entes a principio de legislatura a 32 en este momento la crisis ha cambiado lo que es la nueva administración es otra cosa. Nosotros le exigimos desde aquí que no recurra a la posible sentencia de nulidad, que no la recurra al Supremo, que no alarguen otro año el padecimiento de los trabajadores, que no carguen a las arcas públicas los costes millonarios que se derivarían de una sentencia de nulidad o también que se derivaría de una improcedencia. Readmitan a los trabajadores, negocien un futuro sostenible con radiotelevisión Valenciana Pública, con los sindicatos. Ustedes tienen una forma muy selectiva de medir el sufrimiento de las personas firmaron un documento de manifiesto pidiendo la desaparición de la doctrina Parrot. Que sepan que nosotros vamos a estar al lado de las víctimas, aquellas personas que han sufrido y que han visto como la violencia les ha arrancado a aquellos seres queridos y que han estado trabajando por la democracia y por los derechos de todos los ciudadanos. Entend que no venga a usted hablar de Radio Televisión Valenciana, porque esta semana han discuto una situación esperpéntica. Directivos y exdirectivos de Radio Televisión Valenciana Justificante, lero de Radio Valenciana por la nefasta gestión de los directivos de Radio Valenciana. Directivos que están nominados, protegidos y teledricidos por el Partido Popular. ¿No les fa vergüenza? ¿No es moren de vergüenza? ¿No famos autocrítica? ¿No pensan en asumir responsabilidades? ¿Van a pasar página o continuarán igual? ¿Va a hablar usted de Retrovisión Valenciana? ¿Va a responder usted? Y una cosa muy concreta. ¿Pensa que se ha de pagar 3 millones de euros al año a un equipo de fútbol per amistosos y una mascota? Mientras están con un canal que costaba menos dinero y estiren a la carrera mil trabajadores y trabajadoras? Conteste, por favor. Tenga vergüenza. Mire, las evaluaciones que usted hace otros desean que les hagan los judges. Ponemos la sentencia, cuantifica la sentencia la analizaremos el, el resultado y es Fonamens, y en ese momento faremos las valoraciones que tengan que hacer y en ese momento tendremos eh, las decisiones que es tengan que prendre. Muchas gracias. gracias. Vemos que esto es como siempre un paripé que no van a responder a nada. Pero en fin, señor Fabra, volvemos a exigir que nos diga si se van a personar en la pieza separada del caso Gürtel referida a la visita del Papa. Al contrato de radiotelevisión valenciana con la empresa Teconsa, a la corrupción que ha arruinado a una empresa pública que acaba de despedir ya veremos si ilegalmente a mil trabajadores y trabajadoras en el ere más salvaje de todo el Estado. Señora diputada, el Consejo lo primero que va a hacer, como siempre, es colaborar con la justicia. Cuando reciba algún tipo algún tipo de documento judicial, de resolución judicial al respecto, lo analizará hará lo que tenga que hacer, siempre defendiendo los intereses de la Generalitat. Muchas gracias. Muchas gracias. Inocularon el virus de la caza de brujas, con despidos selectivos, amenazas, persecuciones hacia quienes mostraban posiciones críticas. Inocularon el virus de la manipulación y la propaganda, usando y abusando partidistamente de Radiotelevisión Valenciana hasta convertirla en un panfleto. Han inoculado el virus del despilfarro, señor Fabra. Y le recuerdo la visita del Papa, Teconsa, de Trisque. Ustedes estuvieron inyectando. Virus tras virus hasta darle un golpe de muerte y después someterla a una voladura que en estos momentos estamos sufriendo. Radio Televisión Valenciana es de todos, no es suya.